...yo personalmente yo no me hubiera venido... ...pero en la época, en la época pues eh, se iba donde los padres iban... ...y yo eh, tenía en España un perrito que no lo quise abandonar allí... ...y me dijo el señor que nos traía que hacía los viajes de Asturias aquí... ...no te, no te lleves al perro, no, cuidado con el perro porque eh, no lo puedes llevar... ...y yo cogí y metí a mi perro en el, en el autocar... ...y me acuerdo que cuando hacíamos noche en Irún me llevé al perro a la habitación y el perro y el perro en la habitación como era un hotel cada vez que, que alguien pasaba para acá y para allá el perro empezaba a gruñir y tal, bueno pasé la noche y por la mañana cuando ya teníamos que pasar, subimos al autocar le metí también el autocar se dio cuenta el, el chofer, el, el que era el dueño, el que nos traía, se dio cuenta de que llevaba al perro, dice yo no no sé qué va a pasar ahora en Francia porque entonces te pedían los pasaportes, había que, que enseñar el pasaporte, subía a la gendarmería, eh, si te quitan el perro allá tú. Y me acuerdo que le dije al perro, Sabú, como te muevas te quedas aquí en Francia. Y parece que el perro, el perro lo entendió, lo entendió que cuando subió el gendarme, eh, subió, pidió los pasaportes, el perro ni rechistó. Y bueno, pasé un poquitín de miedo debido a que me traía un perro, que un poco clandestinamente, aquí a, a Bélgica. Desde hace ya tiempo, con el tema del olvido y de la memoria, y de la, de la escritura como forma y fórmula para recuperar la, memoria, la, la historia perdida.